Muy buenas chicos, bienvenidos La verdad es que estoy muy muy Feliz, ahora sí que realmente Feliz, para los que mantienen pendiente De mi canal, ya sabrán de qué les estoy Hablando chicos, en estos momentos ya He verificado el canal de Youtube, bueno En realidad desde allí ya lo verifiqué, solo que No me alcanzó el tiempo, Y en este momento chicos Ya estoy para postularme Para poder monetizar el Canal, de verdad que les agradezco Mucho por haberme colaborado, la verdad que Fue una tarea muy muy difícil, fue Bastante complicado, más de Tres años y ocho meses alrededor Me costó bastante tiempo poder monetizar El canal, lo debo decir, fue una tarea Difícil, eh, fue de dedicación Esfuerzo, más que al principio pues no fui constante Al principio me costó bastante Saber qué temas traerles, qué tipo De videos para que ustedes vieran que les gustaran, pero bueno pues al final creo Que lo he logrado, creo que he logrado El primer paso que es monetizar el canal Ya pues lógicamente seguiré subiendo Videos pues de, como normalmente se el canal tutoriales, un unboxing Y bueno chicos, así que pues nuevamente les agradezco, la verdad que fue difícil. Si quieren tips o trucos, si quieren que haga un video de cómo lo logré exactamente detalladamente y cómo les puedo colaborar para que lo logren por favor me lo dejan en los comentarios y con mucho gusto chicos les hago un fantástico video o podemos hablar en persona por llamadas y con mucho gusto les doy fantásticos tips y nada chicos les pido que me acompañen en este momento me acompañen en este video de cómo es que deben configurar un canal de YouTube en este momento chicos nos dirigiremos al Google Chrome vamos a ir pues al contador en tiempo real para entrar a mi canal bueno vamos a ir a visitar el canal y por cierto también muchas Gracias porque hemos llegado a más de 100 mil vistas. Casi para 110 mil vistas. Vamos. Vamos a le personalizar canal. Y bueno chicos. En esto, momento nos dirigimos aquí a la parte izquierda inferior. En monetizar. Aquí en esta parte. Como pueden notar chicos. Pues los, los que ya vieron mis publicaciones en comunidad. Ya habrán visto la imagen. Chicos. Ya estamos para postularme. Así que no sé bien cómo son los pasos. Como les digo. Ya por ahí he visto algunos videos. De en qué se trata esto. Pero bueno. Acompáñenme. A hacer este increíble momento. De monetizar mi canal. Vamos. A ello Bueno vamos a darle aquí en postularme Bueno dice eh, monetización del canal Paso 1 No iniciado Bueno o sea lógicamente tenemos tres pasos Como ven ahí Todo toca diligenciarlo por decirlo así Toca llenar algunos datos Si no estoy mal Poner algunas cuentas creo pues dónde le van a pagar a uno, pero bueno vamos a ver Dice, paso 1, consulta las condiciones Del programa de socios, lee y acepta las condiciones Del programa de socios de YouTube Este es el acuerdo que te permitirá ganar dinero Bueno, vamos a ver, iniciar, creo que hay que leer todo O sea, no está largo, yo creo que pues voy a leerlo En estos momentos, creo que no lo voy a leer Para ustedes, lo voy a leer yo y les cuento resumidamente Que, listo, o sea que nos vemos en un segundo Pues porque la edición va a permitirlo Listo, ya he leído los términos Que nos dice YouTube, la verdad pues me deja Un poco pensativo lo que veo Bueno, principalmente le resumo, no dice que podemos ser mayores de edad si no puede haber un tutor mayor de edad que acepte los términos lógicamente yo soy mayor de edad, tengo 26 años también lo que nos dice es que nos paga por aquí ese 55% de los ingresos pues reconocidos YouTube, lo que es pues cosas en streaming que uno realice, que, que la cantidad de gente que reproduzca los videos, también las suscripciones, leí por ahí que también paga por esto, pero sobre todo la cantidad de anuncios, que nos paga el 55% del total de los anuncios que YouTube publique en nuestro video bueno, en esta parte está muy bien, me parece que es justo, no sé cuánto puede hacer esto, la verdad yo creo que sé sería muy poco al principio lo que sí no me gusta y me deja un poco pensativo es que por todo lado nos sentencia quieren decir que cualquier cosa que uno incumpla o algún término de esos que acabé de leer uno incumpla el canal será desmonetizado totalmente o sea no se puede hacer nada de por vida chicos o sea si yo llego a incumplir alguna de estas cosas que me dice acá jamás en la vida puedo volver a monetizar al menos este canal tendría que básicamente crearme todo y volver a empezar a hacer todo lo cual espero que no pase voy a tener mucho cuidado ustedes también pueden dar consejos de tener cuidado, eso sí, ya sé todo lo de copyright lo tengo clarísimo porque al principio me pasó que tuve problemas con el copyright. Otra de las cosas chicos que no me gustó de esto que leí es que dicen que cualquier cosa extraña le están notificando a uno. Y bueno, y que cosas relacionadas con copyright nuevamente, cualquier ingreso que yo tenga en este video será enviado a las partes como tal propietarias de este contenido chicos. O sea que me toca tener mucho cuidado no usar videos de otras personas, que todo sea hecho por mí o bueno, o citar la fuente de donde saqué los videos. Y bueno, básicamente nos dice esto lo que acabo de decirles. Esto es lo que nos dicen toda esta parte. Pues les resumo para que no sea tan largo. Igual, si lo quieren leer, le toma unos pantallazos. Y ¿sí quieren, les puedo pasar los pantallazos de esto para que ustedes molean en qué consiste si no han monetizado su canal y para que vayan sabiendo cómo es estos términos, cómo son las condiciones. Una vez moneticen el suyo, chicos. Y ánimo que se puede. Bueno, chicos, entonces vamos a aceptar. Bueno, listo, ya tenemos los dos primeros pasos completados. No sé por qué. Creo que dice que ya tengo una cuenta vinculada, Sense vinculada. Una cuenta de AdSense correctamente Así ah, chicos, ya la hemos vinculado anteriormente Otra cosa que les quería contar es que la verdad No puedo creer lo que por fin Después de tanto tiempo Haya podido monetizar al canal chicos, que de verdad Pues les voy a mostrar inclusive En este momento nos dirigimos al canal, vamos a la parte De acerca de o about Que pues a veces aparece así en inglés Y como por notar, miren, aquí en esta parte Se unió el 17 de febrero De 2017 chicos, casi cuatro años en el canal, bueno Falta un poco y hasta ahorita lo logrando monetizar Personas que la verdad me sorprenden que monetizan Bastante rápido, no voy a decir nombres De quién, pero pues de pronto si me preguntan Les digo que colegas han logrado Monetizar rápido, eso sí Usando ClipBay, pero bueno Y la verdad que estoy muy muy feliz Y bueno chicos, vamos a continuar en esto Bueno, dice que ya hemos vinculado cuenta Sense Y la última y tercer parte que nos dice Espera la revisión, YouTube revisará que tu canal Cumpla con las condiciones de política de Monetización de YouTube, este paso comenzará De forma automática una vez Que completes los dos detalles anteriores eh, debido a los sucesos mundiales recientes habrá retraso en la revisión de las solicitudes bueno la verdad esta parte no me la esperaba Pensé que sería mucho más rápido Pensé que automáticamente me iba a decir Que ya el canal estaba monetizado Y que pues yo quería mirar también Quiero mirar cuáles son los videos que son aptos para monetizar aptos para que tengan ingreso Ya que desafortunadamente en YouTube No todos los videos que uno sube Por más que uno crea que no está diciendo groserías Palabras indebidas O mostrando imágenes o videos inadecuados No todos los videos son aptos para monetizar Chicos según las políticas de YouTube Bueno chicos básicamente creo que esto fue todo Pensé que sería más largo la verdad Porque como ya había vinculado una cuenta Sense creo que se pronuncia así No es necesario ser más chicos Quería mostrarle más detalladamente Pero pues ya había vinculado la cuenta nuevamente les digo Me disculparán por esta parte La verdad que fue muy fácil Tocará esperar este último paso cuenta en revisión Que por cierto se ve como, como raro Como cogiendo ese sello Bueno en fin, chicos, me estoy haciendo malas ideas. Bueno, y lo que les estaba comentando, chicos, respecto a los videos, aquí les estoy mostrando, como por anotar, no todos tienen apelación, llamémoslo así, de otro usuario que me diga que yo estoy infringiendo copyright. Algunos videos, de YouTube sí me ha jodido, colocándomeles restricción de edad. Por ejemplo, este de cómo descargar a Us me le puso restricción de edad solo para mayores de 18 años. La verdad, que esto YouTube sí lo jode a uno. También por aquí, otra restricción que me puso es cómo descargar GTA San Andreas. Y yo puse una apelación. Ahí dice, a apelar, pero ya no, o sea, por más que apele Esta, ya no se puede más, porque me han dicho Que por más que hayan encontrado que Mi video no finge ninguna norma de ellos Dicen que aún así han decidido Colocarme esta restricción O sea, como quien dice Tu video está bien, pero igual jódete de verdad Otro video que me jodió YouTube Fue el de Descarga 5. 5 Lo mismo Otra reclamación por el derecho de autor Imagínense De un juego Tocando unas canciones El The Last of Us 2 me Puse como tal La melodía del juego Y me dicen que es que Yo estoy tomando La canción original Del autor Bueno no pasa nada Chicos como tal No tengo casi videos Por copyright Tengo muy muy pocos Por ahí tenía uno Pero se lo quité Y quedó muy mal Por cierto Porque le puse una canción Encima de la de YouTube Pero quedó pésimo por aquí tengo otra reclamación por Derecho Doctor. Otra reclamación por Derecho Doctor. Básicamente tengo por aquí otro. Pero bueno, eso es un video de figuras coleccionables de Fortnite. Básicamente tengo como cinco videos más o menos. Que tengo esto. O sea que pues espero que aunque sean solo esos cinco Me los desmoneticen. Y pues los demás poder monetizar. Poder coger dinero de los demás. Que la verdad que me ha costado hacer estos videos. Y bueno chicos, básicamente eso fue todo. Tendré que esperar esta última tercera parte. Que me aprueben el canal. Que yo estoy casi seguro al 100%. Que sí me lo van a probar, ya que mi canal pues nunca... Bueno, una que otra vez digo groserías, pero pues... No, no son fuertes, bueno, sí son fuertes, pero... Ay, no, son grosería básica. Y bueno chicos, esperaremos. Nuevamente, por favor, les recuerdo que se suscriban al canal. Ya vamos en 1872 suscriptores. Va el canal subiendo en, en rating, vistas, en visualizaciones, tiempo de reproducción. Bueno, ya cumplimos el tiempo, pero igual esto no sirve. Y bueno, chicos, espero que por favor me sigan apoyando. Ya que como les digo. Según el dinero que coja, así mismo podré hacer más sorteos, regalarle más cosas a ustedes variadas. Y nada, chicos, por favor, suscríbanse al canal aquí abajo que es totalmente gratis. Déjenme en ese me gusta bien bueno ahí en los videos. Y bueno, chicos, una vez me apoyen el canal, yo creo que estaré haciendo otro video explicándoles y mostrándoles más cómo es la cuenta monetizada. Y nada, chicos, nos despedimos y hasta la próxima. Bye, bye, chao, chao.